Bienvenidos al módulo de barra de corriente continua. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía. En este módulo, que forma parte del curso de Electrónica de Potencia, vamos a estudiar los diferentes componentes que integran o que conforman la barra DC de un puente convertidor. Vamos a estudiar las diferentes componentes y topologías, en este caso, de los filtros, y de las unidades de frenado que se instalan en la barra DC. Analizaremos las diferentes topologías y funcionamiento de estos filtros. Veremos cómo se especifican, cuándo es prudente aplicar uno o otra configuración, dependiendo del objetivo que queramos. Analizaremos los esquemas de frenado, tanto regenerativo como dinámico en la barra DC. Veremos cómo se especifican las resistencias de frenado o unidades de frenado. ¿Qué porcentaje de la energía puede ser disipada dentro de esta unidad de frenado? De esa manera, podemos ver que este módulo está compuesto por tres temas, donde veremos los aspectos generales de los diferentes componentes que integran la barra DC. C. Veremos o nos centraremos nuestra atención sobre los filtros y sobre las unidades de frenado. Entonces, sin más preámbulo, los invito a ver... Estos tres temas que integran el módulo de barra de corriente continua enmarcado dentro del curso de electrónica de potencia. Gracias por su atención.